Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien el día de hoy. Vamos a ver una plataforma, una página donde ustedes van a poder ganar ingresos pasivos eh, simplemente haciendo diseños para imprimir en camisas, en ropa, en stickers, en gorras, en mucho tipo de merchandising. Eh, de esta manera... Eh, esta página nos da el beneficio de que lo único que nosotros vamos a hacer es la parte divertida. ¿Cuál es la parte divertida? Hacer los diseños y pues cobrar. Entonces, eh, esta página se llama Red Bubble. Eh, esta página trabaja con el sistema Print on Demand o POD. Este sistema lo que hace es esto que les estoy explicando, en el cual ustedes simplemente hacen el diseño y eh, lo suben a la página y en la página lo pueden ajustar a diferentes formatos, lo pueden ajustar para que se utilice en gorras, en camisas, eh, en aguas, blusas, o sea, en mucho tipo de, eh, de merchandising. Y pues el creador de la ilustración o del diseño, una vez que la página venda el artículo, eh, nos va a pagar un porcentaje. ¿Cuánto va a ser el porcentaje? Nosotros mismos lo vamos a poner. Entonces, eh, vamos a ver un poco sobre esta página. Ok, voy a, vamos a ver. Ok, aquí estamos en la página Redbubble, como pueden ver. Hay diferentes tipos de diseños que la gente ha creado. Y pues para empezar acá, lo primero que tenemos que hacer es crear un diseño, obviamente. La página es esta. Ustedes simplemente se van a registrar, van a llenar los datos. Ellos nos van a pagar con eh, PayPal. En la página tenemos que tener una cuenta de PayPal. Y eh, para empezar, vamos a registrarnos. Eh, una vez que nos registremos en la página, creamos el diseño. Entonces, eh, voy a crear un, un diseño en este momento. Obviamente voy a acelerar el video para que ustedes no vean todo el proceso desde cero porque es demasiado largo y demasiado tedioso. Y una vez que tengamos el diseño, vamos a subirlo. Chicos, ya tenemos el diseño listo, entonces simplemente nos vamos aquí a nuestra cuenta y le damos donde dice añadir una obra. Le damos aquí, ay perdón ustedes no están viendo, <risa> ahora sí ya están viendo, lo que hice fue simplemente entrar aquí al icono de la carita mía, bueno en este caso sería la, la suya. Vamos a hacer el proceso desde de, de cero para que ustedes lo vean lo vean bien. Eh, ok, aquí donde dice añadir una obra, le dan, le dan ustedes subir aquí. Este, este diseño que yo acabo de hacer es una resolución bastante, bastante grande. Es eh, un lienzo de 9200 píxeles por 9200 píxeles. Entonces... Eh, lo hice así porque para formatos grandes funciona mejor. Si ustedes van a trabajar solamente y exclusivamente diseños para camisetas, eh, trabajen en un tamaño muchísimo más pequeño. Y quédense en el video. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben mucho de diseño, no saben utilizar Photoshop, bueno, en el caso mío yo soy diseñador gráfico y sé manejarme en este tipo de, de, de programas, Photoshop... Adobe Illustrator, InDesign, cosas así. Eh, pero si ustedes no tienen cero conocimiento de cómo crear una imagen para luego subirla, quédense hasta el, final, hasta el final del video porque les voy a mostrar algunas opciones gratuitas donde ustedes van a poder realizar sus propios diseños y que no tengan eh, problemas con el copyright. Ok, estamos aquí simplemente le damos donde dice subir obra si nosotros ya tenemos una obra subida y ya ajustamos los parámetros de esa obra eh, simplemente jalamos la misma obra todos los parámetros hacia esa para no tener que configurar nada pero en el caso mío yo siempre hago eh, los diseños con diferentes tamaños a veces los hago eh, más grandes a veces más pequeños entonces no siempre me lo jala bien yo prefiero hacerlo siempre desde cero, tener que ajustar todo y la imagen que yo te, que yo hice está aquí. Yo tengo una colección que se llama gaming, entonces aquí está. Esa imagen, por lo que veo, sí tarda un poquito más, porque por lo general no me tarda tanto, pero tampoco no es no es la gran cosa. Ok Creo que ya la imagen está prácticamente subida. Falta muy, muy, muy, muy, muy poquito. Vamos a ir poniendo el título. Ok, la imagen ya subió. Es esta que está aquí. Perfectísimo. Vamos entonces a ponerle un título. Voy a ponerle, no sé, se me ocurre se me ocurre Legend of Gaming, por decir algo. Y aquí vamos a poner etiquetas. Estas etiquetas son palabras claves. Las vamos a separar por comas. Entonces, todas las palabras que pongamos nosotros aquí nos van a, eh, van a hacer que las personas que anden buscando este tipo de contenido encuentre nuestros diseños más fácilmente entonces yo le puedo poner aquí por ejemplo gaming, coma, eh, retro gaming, cosas por el estilo tenemos hasta 50 eh, opciones o 50 etiquetas máximo para ponerle a este, a este contenido yo lo que hago es que con base al título yo tengo descargada una extensión que se llama Red Bubble Tag Generator, que les voy a dejar en la descripción para que ustedes también la descarguen en su navegador. Yo le doy aquí, a esta pequeña extensión, pongo el título, y le doy para que me busque todas las etiquetas relacionadas con ese, con ese texto que yo puse. Y ven, aquí me tiró cualquier cantidad de etiquetas. Yo lo que hago es que agarro las primeras... Recuerden que son un máximo de 50 Yo calculo que como por aquí Le doy control C y le doy control V Y ahí tenemos todas las etiquetas que podamos eh, tener relacionadas con este texto <ríe> Y una descripción Yo en la descripción le pongo el mismo título si ustedes eh, quieren ponerle algo eh, más interesante, pueden ponerle este revive hermosos momentos, revive aquellos momentos. que te volvieron una leyenda del game. Ok, entonces, todo esto nos sirve para que tengamos una mejor descripción del, del, del diseño que acabamos de subir. En inglés podemos nosotros traducirlo nosotros mismos o que la misma plataforma nos lo traduzca. A veces yo lo hago, a veces no lo hago. En este caso no lo voy a hacer. Voy a dejar que la plataforma me traduzca todo. Y como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos la previsualización de todos estos productos. Con el diseño que nosotros hicimos. Vean que se ve muy bien. Hay unos que están desajustados. Entonces, en algunas ocasiones nos van a salir algunos artículos desactivados. ¿Por qué? Porque a nosotros podemos hacer un diseño que, sea, que se ajuste perfectamente solamente a un tipo de producto. Que se ajuste solamente para camisas, que se ajuste solamente para leggings, que se ajuste solamente para otro tipo de productos. Entonces, yo desactivaría todos los demás y dejaría solo el que me interesa o los que me interesan. O para qué adapte este diseño. Entonces... Si este diseño lo hice, por ejemplo, solo para que se vea bien en medias. Por aquí andan medias. Entonces, ven, aquí andan medias, aquí andan leggings. Entonces, eh, lo hacemos, desactivamos todos y dejamos solo los medias. Pero en este caso, este diseño se adapta muy bien a camisas. Vamos a ver, le damos aquí a editar. Yo quiero que esta camisa sea con un fondo negro. El diseño que queda aquí un poquito más arriba. Yo puedo hacerlo más grande, más pequeño. Y le doy a aplicar cambios. Me gustó bastante cómo se ve. Le doy editar. Y como podemos ver. Aquí el estilo de camisa. Está camisa de tirantes. Está para camisa entallada. Está para cuello en V. Hay varios estilos de camisas que ellos venden. Y que eh, nos va a servir este diseño. ¿Ves? Entonces aquí está todo muy bien ajustado. Vamos con el siguiente. Este eh, ropa con estampado grande. Yo lo veo que está el logo muy abajo. A mí me gusta que el logo siempre esté más arribita, Digamos que como por aquí. Y un fondo negro. Esto va a ser básicamente para la previsualización principal. Vamos también con gorras. Esta gorra ustedes pueden apreciar que se ve... Bueno, se veía descuadrada. Ya con este ajuste ya se ve más encuadrado. En estos, como pueden ver, blusas. Todas me quedaron eh, desajustadas. Entonces voy a ponerme a ajustar todo esto para que me quede lo más centrado posible y que se vea muy bien entonces muchachos como les expliqué anteriormente si ustedes ya tienen un trabajo con las mismas dimensiones hechas es simplemente que ustedes jalen todos los parámetros del diseño anterior para que en el diseño nuevo les quede exactamente igual no tengan que estar haciendo este proceso cada vez que ustedes suben un diseño nuevo. En lo personal. Yo, yo soy muy, muy metódico. Con este tipo de cosas. Y a mí me gusta. Que quede perfecto. Entonces. Yo no me la juego. Pero eso ya es cosa mía. Yo prefiero. Que el diseño se vea perfecto. Que se vea intacto. A simplemente hacer. Este, este sistema de de jalar los parámetros de otros diseños y tal vez arriesgarme de que no me vaya a funcionar o que alguno quede descuadrado y que por ese motivo no se vaya a vender el producto entonces yo prefiero así, hacerlo así como les repito aquí lo estoy dejando en fondo blanco pero eh, estas son cosas que a mí me gustan hacer no necesariamente porque, porque yo los hago ustedes también lo tienen que hacer así entonces, eh, voy a quedarme aquí un rato eh, haciendo esta, estos pequeños ajustes y volvemos dentro de un rato. Ok, chicos, ya estamos acá. Vean que eh, hay productos... Bueno, en realidad eh, no quiero que quede en, en rompecabezas porque no es como que muy elaborado como para que se adapte a un rompecabezas. Eh, me faltó ajustar un poco por acá, vamos a hacerlo de una vez, esto es rápido. Y me faltó ajustar también, vamos a ver, este de acá. Esto es una blusa sin manga, vamos a hacerlo un poquito más pequeña. Lo bueno de trabajar en estos archivos tan grandes, recuerden que esta imagen es eh, 9200 x 9200, que no va a perder resolución en absoluto. Entonces, vean, ya tengo aquí todos los, los, eh, los productos en los que van a estampar este, este diseño que yo hice. Algunos los dejé en blanco, con fondo blanco, algunos los dejé, eh, estas son pegatinas, algunos los dejé con fondo negro, la mayoría de hecho, que me gustó más. Eh, porque yo siento que en algunos productos se ve mejor con fondo negro, en otros se ve mejor con fondo blanco como por ejemplo en este que toda la botella es blanca si yo le pusiera un fondo negro se ve aquí una línea un marco que separa lo blanco de lo negro y eso no me gusta pero eh, como les dije yo soy muy metódico en ese tipo de cosas eh, creo que aquí ya está bien ajustado todo entonces ya lo tenemos listo lo último que me hace falta sería eh, poner el eh, eh, publicarlo que ya me lo, me lo prueben, entonces yo lo que haría sería, aquí yo ya tengo una colección creada que se llama gaming, en esta colección van a voy a, a dejar caer todos los diseños relacionados con gaming yo vengo empezando en esta plataforma entonces no tengo muchos diseños pero voy a seguir creando colecciones y agregándole más diseños a estas categorías puedo escoger dos como máximo entonces, eh, ¿qué categorías? Pongámosle diseño e ilustración y arte digital. Estas son las categorías en las que yo considero que el diseño que hice podría encajar perfectamente. Y, y por último, vamos a poner aquí. ¿Se puede considerar contenido adulto? Pues pongámosle que no. ¿Quién puede ver esto? Todo el mundo. Ok. Y le damos en esta opción, que lo que dice es que dispongo de los derechos necesarios para vender productos que contengan este diseño y los elementos que lo componen, incluidos nombres o logotipos de empresas, nombres o caras, personas, textos. Ok. Como ustedes pueden ver, mi diseño está rozando los límites de, eh, el, eh, de una falta al copyright. ¿Por qué? Porque a simple vista podemos ver que esto es un Game Boy. El Game Boy es de la marca Nintendo. Pero como ustedes pueden ver en este diseño, es un, dise eh, es un diseño que yo hice desde cero. Yo no agarré esta imagen de ese Game Boy de ningún lado, sino que yo lo hice desde cero. Quiere decir que a, a pesar de que parece un Game Boy, no tiene las medidas ni las proporciones exactas de un Game Boy original. ¿Por qué? Porque yo lo hice desde cero con mi imaginación. Yo no lo hice este, utilizando el, tampoco el nombre de Nintendo. Si ustedes pueden ver, por ningún lado dice ni la palabra Game Boy ni la palabra Nintendo. Entonces, eh, aquí estamos rozando los límites del copyright, pero considero que sí eh, me lo pasarían porque... Eh, no estoy haciendo referencia a ninguna marca en específico. Entonces, una vez que ya tenemos seguro de que nuestro diseño no incumple las normas del copyright, vamos a cambiar de cámara, ya podríamos nosotros subir el diseño. ¿Qué cosas no podemos hacer nosotros? No podemos subir contenido de Marvel, de DC, de Warner Bros., de Disney. Nosotros si subimos un... La cara de Mickey Mouse, por ejemplo Automáticamente no lo van a bloquear Todo eso nos cuenta como puntos negativos Por así decirlo Y eso puede afectar que en un futuro Nos bloqueen nuestra cuenta Entonces, tengamos mucho cuidado en eso Con lo que estamos subiendo Para que nuestra cuenta de Red Bull Funcione durante mucho tiempo Y sigamos subiendo diseños eh, Entonces, como les dije ya estamos aquí listo y lo último que queda sería guardar obra. Aquí está procesando, vamos a esperar que termine el proceso al 100%. Y ya vamos a hablar un poco sobre si usted no sabe diseño, no sabe cómo crear, no es artista digital no tiene el, el conocimiento para utilizar una aplicación o un programa complejo como Photoshop, como Adobe Illustrator, como todo este tipo de programas. La solución, yo se las voy a dar, va a ser muy, muy, muy, muy fácil. Vamos a esperar que termine de cargar por acá. Ok. Creo que se quedó pegada la página. Es que el, el, el, la imagen que subí sí es bastante, bastante grande. Pero vamos nosotros a continuar. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si ustedes no, no tienen el conocimiento para utilizar un programa avanzado? Un programa que requiere eh, pues, tener el, el, las habilidades o el conocimiento para utilizarlo. Como ustedes pueden ver aquí ya me cargó, me cargó la, el diseño y él me lo presenta en un mockup donde está en diferentes productos. Así es como ellos lo van a promocionar. Entonces, en el momento que alguien quiera eh, adquirir este producto con este diseño, a mí me, me va a llegar una cantidad X. Hablemos de cuánto va a ser el porcentaje de, eh, que nos va a pagar... Red Bubble. Déjenme ver dónde es, porque aquí ustedes no pueden ver esta parte. Um, ok. Ok, lo único que tengo que hacer es irme a la parte donde dice configuración de la cuenta y en esa parte vamos a ver una opción que dice precios. Aquí Red Bubble me va a tirar absolutamente todos los productos bien especificados a qué precios los está poniendo. Podemos ver que una sudadera con capucha para niños cuesta 25.72 y yo lo tengo configurado eh, de, para tener un margen pequeño. ¿Por qué? Porque yo vengo empezando en Red RedBubble y yo no quiero subir los precios tan altos porque lo que quiero es atraer clientes. Una vez, que, una vez que yo ya tengo una base de clientes bastante amplia, ahí sí puedo empezar a jugar con esto. Por ejemplo, podemos ver que el artículo más caro de, eh, que tiene Red Redbubble, vamos a ver, me pareció uno que andaba en ciento. Aquí está. Hay, un, hay una que, se, que es una lámina enmarcada y yo lo tengo configurado para tener un 20% este artículo el cliente lo va a comprar en 119 dólares a mí me llega un 19 un 20% son 19,96 dólares y yo esto lo puedo subir o lo puedo bajar yo recomiendo tenerlo en un 20% por ejemplo si esta camisa cuesta 20,81 y yo lo estoy, me estoy ganando un margen desde de, de un 3,47, un 9,12, si yo le pongo aquí un 30%, aquí el margen me cambia de un 5,2 a un 13,67. Esto va dependiendo, dependiendo de las tallas. Entonces ahí hay un, man, un margen menor, menor o mayor. Yo prefiero mantenerlo así. 20%. Ellos nos van a pagar por PayPal, entonces nosotros vamos a configurar nuestra cuenta de PayPal que queda asociada con Redbubble. Es ustedes muchachos eh, tra travesen esa página, vean todas las opciones. Eh, ahí, este video ya está siendo bastante largo, entonces. En internet hay información infinita donde ustedes pueden buscar todas las dudas que tengan. Recuerden que de todas maneras ustedes aquí abajito tienen el número de teléfono mío. Si tienen alguna duda eh, pueden escribirme sin ningún problema. Eh, pero vamos al tema que a ustedes les, les importa. A muchos de ustedes yo sé que sí. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no tienen el conocimiento, no saben cómo utilizar Photoshop o a herramientas más complejas de utilizar. Entonces, en ese caso, hay varias soluciones. Hay varias páginas. Hay una página que se llama Pexels. pexels si ustedes ven en esta imagen, en esta página, hay imágenes que son contenido que no tiene ningún tipo de copyright. Entonces, si por ejemplo yo pongo aquí Hola, la página me va a tirar una selección de imágenes fotografías en alta resolución tomadas por artistas fotográficos, por ejemplo vean esta, esta imagen ustedes hacía como está, le dan clic derecho guardar imagen como la guardan o le dan aquí descarga gratuita y así como está esta imagen, ustedes hacen el mismo proceso que yo hice de subirla a Redbubble y no van a tener absolutamente ningún problema. Entonces, ustedes pueden venirse acá y ver que hay imágenes cualquier cantidad. Mientras más contenido ustedes tengan, más probable va a ser que hagan ventas. Yo, de momento, lo que tengo son como 5 o 6 diseños. Los diseños que yo he hecho, los he hecho desde cero. Pero de momento no he tenido ni una sola venta. y empecé el día de ayer. Entonces, mientras más contenido ustedes tengan, ustedes pueden agarrar todas estas imágenes y hacer una camisa, hacer todo este tipo de proceso que yo hice con cada una de estas imágenes. Ustedes van a tener entonces más opciones de generar ventas. Yo he visto gente que tiene... Red, eh, hasta 5000, 6000 diseños creados entonces, cuando nosotros empezamos co, eh, nuevos en esta plataforma y empezamos con 5, con 6, con 10 diseños, con 20 diseños va a ser más difícil que vendamos porque ya hay gente que tiene subido una cantidad enorme de, de contenido a esta, a esta plataforma entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener bastante contenido, ir subiendo, ir subiendo todos los días. Si ustedes no quieren hacer un diseño desde cero, pues aquí hay imágenes. Eh, lo importante es tener mucho contenido para que eh, las, las personas que lleguen a comprar, que lleguen dispuestas a hacer una compra, que la mayoría de las opciones que vean sean de nosotros mismos. Entonces, esa es una página Pexels. Ustedes nada más ponen lo que quieren ver. Por ejemplo, yo quiero poner Rock Band, una banda de rock. Y aquí tenemos otro tema del que podemos agarrar imágenes y hacer camisas. ¿Lo ven? Todo esto es libre de autor. Otra página que es libre de autor es esta. Se llama unsplash.com Vamos a ver. De nuevo, yo quiero poner eh, naturaleza. Vamos a ver, porque yo creo que esta página se me quedó pegada. Okay. Y aquí tenemos imágenes de naturaleza. Todo esto podemos hacer el mismo tratamiento. Si ustedes quieren, la suben así, como está, tal cual. No van a tener ningún problema. O, si ustedes saben de, de diseño, pueden hacer una composición utilizando estas imágenes. O, y una tercera plataforma se llama All Book Illustrations. Estas son ilustraciones de libros antiguos que tampoco tienen copyright. Vean que aquí sí la, re, las imágenes no se ven así como que muy llamativas. Esto es porque si ustedes quieren hacer algo con un estilo que sea como vintage, esto les va a quedar perfecto. Vean que aquí hay muchas imágenes, la mayoría en blanco y negro, pero pueden sacar provecho de esta página también. Y la última página que es la página por excelencia, que si ustedes no saben usar Photoshop, Canva va a ser la solución. Canva es una aplicación donde ustedes pueden editar imágenes, pueden crear sus propios diseños y pueden hacer muchas cosas desde cero. Inclusive, si ustedes no tienen mucho conocimiento, bueno yo ahorita tengo... Eh, eh, ...la computadora un poco lenta... ...pero vean porque estoy aquí abajo renderizando un video... ...ustedes pueden agarrar aquí donde dice plantillas... ...y pueden agarrar una plantilla que ya esté hecha... ...que ustedes vean que se ve bonita... ...y simplemente la modifican... ...le agregan más cosas, le quitan cosas... ...o simplemente le cambian los textos, le cambian el color... Y ya con eso ustedes van a tener un diseño totalmente nuevo. Eh, vamos a ver recursos. Por ejemplo, aquí tengo cami camisetas. Vamos a ver que me cargue esta página. En camisetas vean que hay muchísimos diseños. Entonces, por ejemplo, ustedes no se quieren complicar mucho la vida, vamos a buscar algo que nos guste, ok, esta que es de, que es simplemente un texto, aquí él me va a abrir el editor, entonces el diseño que estábamos viendo que es un texto como de unos cuadros color rosa en la parte de atrás, yo lo puedo editar, Bueno, es que ahorita eh, la computadora está bastante, bastante lenta. Entonces, por ejemplo, aquí dice Gears, Girls Who Code. Yo esto lo puedo cambiar y puedo cambiarle la temática. Por ejemplo, si ustedes quieren... Vamos a ver. Digamos que este texto yo lo quiero cambiar a... No sé, se me ocurre algo. Geek Power y ese color lo quiero cambiar de ese color rosa a... vamos a ver... un color rojo chillante y este otro cuadro lo quiero cambiar a... a un color azul o ese que es como moradito ya aquí he creado un diseño así, así de fácil y con este diseño ustedes ya pueden generar contenido nuevo entonces si ustedes no tienen conocimiento pueden eh, utilizar estas herramientas que les estoy dando les voy a dejar la descripción en la... les voy a dejar los links de la descripción de todas estas páginas para que ustedes puedan eh, utilizarlas y sacarles provecho a esta plataforma y bueno, muchachos, esto ha sido un video bastante, bastante largo. Eh, espero que de verdad les saquen provecho. Y eh, creo que eso fue todo. Si quieren más videos de ese estilo, donde les enseñe a generar ganancias pasivas eh, haciendo trabajos, aunque sean mínimos. Eh, déjenmelo en los comentarios Y yo lo voy a tomar en cuenta Para seguir haciendo videos de este estilo Espero que de verdad les haya gustado Que de verdad le vayan a sacar provecho Y nos vemos hasta la próxima Chao